Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado para ti, para que tú puedas encontrar toda esa luz que reside en tu interior, el darte cuenta que realmente sí sabes y descubrir, descubrir toda esa magia, esa sabiduría que reside en tu interior. Estamos abriendo e iniciando año eh, ya con una tratando de renovar todo, todo, todo, absolutamente todo. Sé que los había abandonado algunas semanitas, pero ya estamos de vuelta. Ahora sí, nuevamente, todos los martes vamos a tener programa y todos los jueves, como siempre, nuestros mensajes de ángeles, maestros y guías. Y el día de hoy decidí abrir este programa con eh, una gran invitada, eh, ella se dedica a la biodescodificación, bioneuromoción. Su nombre es Rosario Rodríguez. Ella estudió eh, como bióloga en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es de Monterrey. Y me encanta Monterrey porque estoy muy conectada con muchas personas de Monterrey. Me encanta siempre el norte. Ahí hay siempre mucha conexión. Eh, bueno, ella dio, eh, estuvo trabajando como maestra en el bachillerato. Ya después empezó con sus diplomados en desarrollo humano. Eh, encuentro eh, con Juan Lafarga. Y después el diplomado en conciencia y trascendencia un congreso de emociones en Celaya, Guanajuato, formación en bio de neuroemoción en la Escuela de Bioneuroemoción de Enrique corbera y también hizo un diplomado en Gestal con el licenciado Abel de la Garza. Después se formó también en la certificación en neurolingüística y también en el certificado de hipnosis clínica ericcionana por la Facultad de Psicología en Monterrey. Y el máster en psicosomática clínica por la escuela del doctor Salomón Salam. Y bueno, pues todo esto la lleva a ella a que, bueno, pues ella está trabajando fielmente para todos nosotros, porque la verdad es que da un servicio. Yo ya tomé eh, una, una consulta con ella. Y eh, la verdad es que es hermoso lo, lo, que ella, lo que ella hace y la voy a presentar ahora. Justo en este momento vamos a saludar a mi este, querida Rosario. Hola, ¿qué tal Rosy? Eh, ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Eh, aquí ya, ya estamos, este, los, nuestros seguidores ya están aquí al pendiente de, de todo lo que vamos a hablar porque ya estaban muy emocionados y querían saber a qué se refiere este tema, cómo lo abordas. ¿Qué es lo que trabajas? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos un poquito, eh, ya así, eh, más en, en cuestión de, de práctica, de ejemplos que nos puedas dar. ¿Qué significa esto de, de la bioneuromoción, biodescodificación? Porque ahora se ha escuchado mucho, pero no se sabe bien con profundidad. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Ok, muy buenos días. Este, bueno, Bien, buenas tardes. Eh, sí, dentro de esta... Eh, Terapéutica es más bien un acompañamiento a la persona que asiste a, conmigo para que tome conciencia del para qué le pasa lo que le pasa. En este sentido, en este contexto, ¿qué es lo que le puede estar pasando? Un desorden amoroso. Por ejemplo, que no consigue su pareja o que tiene pareja, así que la dejan o que nunca ha tenido pareja o que nunca ha podido establecer una familia, tener hijos, etc. Eh, un síntoma específico con un diagnóstico bien establecido se le acompaña a la persona para que tome conciencia de por qué, vamos a decir entre comillas, se hizo eso. sí O un comportamiento psicológico, emocional o una exceso de emoción en su cuerpo, por ejemplo, la ansiedad, ¿sí? Este, es tratada de alguna manera desde este punto, más como vuelvo a recalcar, solamente acompaño a la persona para que tome conciencia, ¿sí? Desde mis conocimientos y la persona, ¿verdad? No que lo hace todo, sino le pongo a de cuenta que las cartas sobre la mesa para que entienda el para qué. Y luego hacemos la terapéutica de cómo Liberar eso que trae ahí para que ella avance en su vida. Así es. Y bueno, aquí lo que se involucra también mucho, creo, es como la historia familiar. Que okay. muchos tenemos, ¿verdad? Porque Exactamente. Ahí, eh, de ahí también vez eh, muchos no somos tan conscientes de que estamos repitiendo generacionalmente muchas cosas y que, son, que simplemente para nosotros es una vida natural, es eh, seguir como los ciclos de la vida de una manera normal sin pensar que es probable que a alguien tal vez eh, en, la, en generaciones atrás le pasó lo mismo. ¿No? Porque muchas sí. veces de repente o ya somos conscientes y nos vamos enterando porque ya convivimos demasiado con, con la abuelita, ya convivimos y que nos empieza a contar muchas historias y de repente te das cuenta que esa misma historia está en tu vida, ¿no? Exactamente. Precisamente el motivo de consulta por el cual asistas eh, con un bioscodificador, un, alguien que se dedica a la bioneuroemoción o a la psicosomática clínica, Siempre vamos a ir a buscar el origen, o sea, de dónde proviene, para qué lo estás pasando. Por... Y, en, y en, en psicosomática clínica lo vemos como una repetición o una reparación de un evento que me está pasando a mí, más lo estoy sufriendo de esa manera. ¿Dónde vamos a este, buscar? En mi infancia, ¿sí? En mi infancia de 4 o 7 años que ahí normalmente hacemos una incorporación emocional, es un término que, que conocemos por el doctor Salomon Sela, que incorporamos algo de nuestro ambiente familiar y nos quedamos. Ahorita, si quieres, doy un ejemplo. Y, las, y la otra parte donde vamos a ir a buscarlo es en, cuando está, estuvimos relacionadas con nuestra madre al 100% durante nuestra gestación. Es un periodo que le llamamos proyecto sentido, mas no es nada más los nueve meses de gestación, es nueve meses antes de la gestación, nueve meses de gestación. La forma en la que nacemos también influye en mi comportamiento y en mi sentir y hasta los tres años. Ese periodo que se llama Proyecto Sentido, nosotros estamos influenciados por todo lo que pasó mamá y en su ambiente familiar, de pareja y que traemos introyectado por ejemplo, mi mamá se le parió murió un pariente, un ser querido, si le dio tristeza y estaba embarazada de mí, o todavía no me siquiera me había concebido dentro de este periodo o a los dos años, yo ya traigo tristeza incorporada. Y es un ejemplo. Y el otro lugar a donde vamos a ir a buscarlo, que normalmente el origen para mí y en mi experiencia y según mis maestros también, todo está en el transgeneracional. Ajá. Uh -huh. Todo. Vivimos de esa manera porque mamá lo vivió, de lo introyecta, más ella ya lo trae de atrás, de sus ancestros. Uh -huh, uh -huh. Y son memorias, le llamamos memorias, que nosotros adquirimos. No sabemos que las traemos, más nos, esto nos obstaculiza nuestra vida porque nuestra esencia se ve bloqueada por este tipo de memorias, comportamientos, emociones atrapadas y todo eso. Sí, y esto de las memorias de las que nos hablas, ¿de dónde viene? O sea, vamos sí, a hacer como, lo sí. voy a hacer como un poco terrenal, porque yo lo entiendo perfecto, pero es para las personas, es, por ejemplo, o sea, digo yo, memorias, memorias porque yo vi cómo se comportaban o memorias porque compartimos algo energéticamente, memorias como. Mira. Cuando una persona, cualquiera del plan de, de mí hacia arriba, papás, abuelos, bisabuelos, que es hasta donde analizamos este, en el transgeneracional, no trasciende el evento dramático o los eventos dramáticos que eh, han sufrido, estos se heredan. Esta energía, ¿sí? ya sea porque las adquirimos incorporando emocionalmente ya sea porque ya se murieron, ya se fueron de nuestra vida. Y esa energía quedó sin resolver. Esa energía no se la lleva el alma o el espíritu. Se queda y pasa a la siguiente generación. Uh -huh. Es una energía que no se trascendió. Por ejemplo, si tú en este momento en tu vida no trasciendes lo que te está pasando. ¿sí? Tú la vas a heredar. Esa energía. Ya sea... Si llegas a tener un hijo, tú se la vas a transmitir. Aunque están vivos los dos, tú se la vas a transmitir. Más como no saben, no son conscientes de eso, bueno, se va a ir y va a volver a repetir quizás los patrones o va a reparar los patrones. Normalmente se repiten, ¿sí? Que es lo que nos afecta más. Uh -huh. Y si no, él o el bebé lo hereda o lo transmite a la siguiente generación. Tenemos cuatro generaciones para resolver. Y si no viene algo que sucede en el árbol, para que siga vivo vamos a decir el árbol que quiera que tenga que haber descendientes nuevos a veces se corta la rama a veces no hay descendientes nuevos porque alguien ese drama no los pudo sobrellevar no lo sí, trascendió es cuando ves que de repente las familias son tan pequeñas que nada más casi a duras penas tuvieron un hijo y yo creo que ese hijo ni tuvo ya ni se casó exacto no y no tiene casos, descendientes ¿sí? Sí, sí y ya ahí sí. se terminó toda la historia Sí. Una vez no. tuve un caso hablando de, de cortar la rama, de que se corta la rama, era una señora, de, una mujer de 40, entre 45 y 50 años. Ella siempre buscó la cuestión de, de, de embarazarse. Su primer matrimonio no pudo, bueno, se, se divorciaron y luego se volvió a casar y tampoco. Y ella vino a mí para entender, porque ya no podía, ya no podía embarazarse, ya tenía 50 años o ya, no, ya nunca pudo embarazarse. Y entonces encontramos la historia en el árbol genealógico. Ella, por llamarse igual que una bisabuela, se llamaban igual, ¿sí? Esa bisabuela murió después de un parto y quedó, dejó a, al bebé y a siete hijos más. ¿Sí? Wow, qué bueno, buen. ella no es, no, no, tiene, no tiene un vínculo con esa abuela nada más porque sí sencillo, es un vínculo pero súper grande, que nosotros le llamamos del más fuerte, que sí. es, eh, bueno, el rato explico que si es, es, hay oportunidad. Entonces, le digo yo, ah, porque hay entre sus pláticas, hay que escuchar muy bien, porque me dice, es que viven conmigo dos hermanos. Y si siempre yo he estado, porque soy la mayor, apoyando a mis hermanos. Y los sí. hermanos son siete, y todavía había dos, y ya se había casado otra vez, y vivían, y de ella dependían de su trabajo para que subsistieran ellos. Y le digo, ¿cuántos hijos dejó tu abuela? Siete. Wow. Y ella era la abuela. Entonces sí. y ella ya no necesitaba hijos. Ella cumplía sí, el no. papel que la abuela, la bisabuela ya no pudo realizar y ella lo viene a equilibrar. Vamos a decirlo acá en esta parte de abajo. Uh -huh. Sí, o sea, bueno, finalmente lo que hace el árbol es buscar ese equilibrio o una compensación exacto, por sí, todo lo que no, no se trabajó emocionalmente por, por los dolores y tristezas sí. que existieron en nuestros ancestros, uh -huh. eh, como que busca ese equilibrio, entonces nosotros estamos representando esos papeles sin darnos exacto. cuenta y sí, estamos viviendo es. muchas veces vidas que no son de nosotros, ¿no? Estamos sí. viviendo vidas Ahora sí que este, prestadas de, de nuestros ancestros de una manera inconsciente, ¿no? Exacto. Yo le llamo exact, específicamente una memoria que a mí no me deja vivir mi vida. Ok. Como a mí me gustaría, ¿no? Porque... Sí, exacto. Porque yo quiero algo y no puedo. Yo, yo quiero tener hijos y no, y, y no se me da. ¿Por qué? Yo quiero sí. tener pareja y no se me da. ¿Por qué? Sí. O yo es no como... quiero tener hijos. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Por qué mirando? piensas así? No, y yo les digo, es que no eres tú la que está diciendo eso. Es la memoria del de ancestro, la ancestra que no quiso tener tantos hijos o que se le murieron muchos hijos y tú no los quieres tener porque estás reparando esa memoria ok pues ahí está. Eso también, eso es bien importante porque muchas veces no encontramos como, como de dónde muchas veces ya apoyarnos. No, Exacto. no tenemos como esa conciencia de decir, bueno, y ahora para dónde. O sea, yo realmente, por ejemplo, no sé. También se me vienen como temas de infidelidad, ¿no? O sea, pareja sí, que tenga, sí. tras pareja que tenga, cambio, cambio, cambio y aparece la infidelidad y aparece la infidelidad y bueno, pues por ahí también puede ser una memoria de, de nuestros ancestros que también Exacto. está ahí, ¿verdad? Una memoria de infidelidad. Vamos a suponer que, que tengo ese vínculo muy estrecho con un bisabuelo que fue muy infiel, sea hombre, sea mujer. Entonces, te cuenta que yo traigo un chip con infidelidad. Y yo puedo repetir siendo infiel o puedo reparar no siendo infiel. Perdón, siendo fiel, ¿sí? Uh -huh. Entonces, también puedo reparar no teniendo pareja para que no me sean infiel o tengo mi pareja y soy infiel o reparo teniendo mi pareja y que me sea fiel a esa reparando esa memoria, o sea, es un conjunto y la respuesta la tiene, es un, un conjunto de posibilidades y la respuesta la tiene la historia de la persona, lo que conoce. Cuando no conoce la historia es cuando entramos directamente a trabajar con el inconsciente. Que normalmente mayoría, la mayoría de la gente no asiste a este tipo de, de, de acompañamientos porque dicen, no, pues yo no sé nada de mi historia. Ni siquiera se sabe el nombre de los abuelos o de los bisabuelos. Sí. Sí. Entonces, mucho menos la historia, ¿verdad? Más ahí accedemos con ciertas técnicas y herramientas al inconsciente. Ok, sí, porque muchas veces no asisten a este tipo de terapias sí. por lo mismo. Es que, ¿de dónde voy a sacar información? Ya mi abuelita ya no está, ya no hay nadie que cuente la historia, no sabemos nada. Entonces, no hay como un pretexto para, para no tomar una sesión de estas. Exacto. Yo la verdad es que eh, fue por recomendación de una amiga que llegué aquí con Rosy y eh, estuvimos trabajando varios temas de manera personal y la verdad es que yo sí vi un cambio. O sea, si hay un antes y un después de las personas que asisten a tomar una sesión eh, de biodescodificación, promoción, de porque te das cuenta que estás viviendo una vida que no te corresponde, te das cuenta que, que son situaciones que no son tuyas, que vienes cargando y que ni siquiera eh, pues las hacías tan conscientes. Por ejemplo, también en temas económicos, porque también, o sea, ahí hay situaciones económicas que han sido como pérdidas de herencia, como que tengo dinero, por ejemplo, en este momento, ¿no? Yo así de, tengo dinero pero a lo mejor nada más me alcanza para cubrir solamente mis gastos o este, y vivo así como que rentando y apenas y alcanzo a pagar esto y ahora ya no tengo y no sé qué es lo que está pasando y yo le, me esfuerzo me esfuerzo y no obtengo lo que yo quiero ¿Qué hay de información ahí también? Mira, hay, hay varias, varias este, con, eh, cuestiones en relación a, a no estar bien en mi relación con el dinero desde mi relación con mis padres, empezamos por ahí. ¿sí? La madre normalmente, mi relación con la madre. No estoy hablando del adulto con la madre, estoy hablando de lo que pasó durante la infancia. Este, la madre de alguna manera, nuestra, nuestra forma de verla o de las cuestiones que tenga de problemas, de que no me gustó cómo me trató, no me dio, no me dio amor, me abandonó y todo. Entonces eso me afecta en mi, en mi relación con el dinero. ¿Sí? Eh, no puedo tenerlo tan fácil con mi liquidez y en el caso del padre, el padre me llega, me lleva hacia una, eh, salir a, a, a ganarme la vida, a, a, me enseña cómo ir a ganarme el dinero o cómo salir a ese ámbito externo de mi casa y, poderlo, y poder tener éxito. Son dos cosas diferentes. Entonces, empezando por ahí, tengo que hacer una fine en las cuestiones que traigo en relación a mis padres. resentimientos rencores, no trato igual que mis hermanos, este, etcétera, etcétera. Lo que haya, siempre hay un motivo y una razón para que mi mamá se haya comportado así, para que mi papá se haya comportado así. Entonces, ese es el primer punto. El segundo, vamos a decir lo que es, son memorias, sí memorias de herencias mal eh, eh, transmitidas, es decir, a unos se les dio más que a otros o herencias malgastadas, o sea, alguien se lo gastó, o herencias guardadas, o sea, que no quiso, que no quisieron este, repartir, de avaricia, de avaricia. Entonces, hay ese tipo de cosas, o dinero ganado, mal habido. Ok. Sí, hay una memoria que sí que afecta mucho, es que hubo ancestros que, pues, el, por la razón que haya sido, eh, es, obtuvieron dinero, eh, por medio de fraudes, traiciones, este, eh, robos, etcétera, o hicieron cosas mucho más allá, aparte del robo y eso, como por ejemplo un abuso, abusos, este, violaciones y todo para poder robar, ¿sí me explico, o sea, ahí en conjunto, entonces todo eso afecta, todo eso he encontrado yo en las memorias en algunas personas. Wow. Sí. Más cada quien tiene su propia historia, ¿verdad? También, ahora sí que eso ya hay que irlo verificando de manera personal Persona. e ir revisando su árbol uh -huh. y yo de verdad les invitaría a que tomen una sesión con Rosy y ustedes… Van a abrir, o sea, se van a abrir, se van a dar cuenta de decir, yo por eso hacía esto o por eso me molestaba tanto esto. Ahí se van a dar cuenta. Voy a leer algunos comentarios porque tú y yo estamos tan metidas en nuestra plática, sí. gozándola sí. y sí. aquí ya, ya veo que hay saludos, preguntas y demás. Déjame tratar de regresar lo sí. más posible y aquí ya mira Silvia que nos está saludando. Luti Belmont dice, buenas tardes, súper atenta para aprender de ustedes, gracias. Omar Cifuentes nos está saludando saludando, María Can Castilla también aquí nos saluda, nos saludan desde La Paz, Baja California, Ivonne, Laus Cantú también, dice bien puntuales, viendo aquí la plática, Crisanta Moreno nos saluda, eh, Martita Mayén también, eh, saludos a todos y al bello auditorio, Gaby Navarro, Diana Prida también nos está saludando aquí, Lucy Flores, eh, Daniela de González también, saludos aquí viéndote, Beatriz también, Carla Navejas, ya aquí todas las personas fiel siguiendo Mira, Lauro Garza dice, saludos Rosario, gran gusto saludarte, hablamos pronto, dice Nancy Becerra, y bueno, aquí están etiquetando a una persona sin Arroyo ABD Ochoa dice, saludos, catmet dice, eh, <risa> ¿con una sesión basta eh, hacer, por ejemplo, esto? Depende, yo nunca digo, ¿sabes qué? Vente a consultar y te, en tres consultas, que no, eso yo no me lo permito porque depende de la persona y es lo que quería comentar una cosa es que tú empieces a armar tu rompecabezas de alguna manera de tu historia y cómo te está afectando que lo bajes por conciencia y lo saques del inconsciente al consciente y otra cosa es que tú sigas realizando las mismas acciones eso no lo entiende el inconsciente Tú ya te diste cuenta de algo, ya te hiciste consciente. Más, si tú sigues haciendo lo mismo, el mismo pensamiento, la misma sensación, sigues este, en las mismas actitudes, el inconsciente no saca esa carpeta de, de ahí. Y entonces te, sigues, te sigue pasando lo mismo. Okay. Que tú estás consultando. Entonces esto para mí es súper importante cuando acompaño a una persona, no nada más establecer un diagnóstico del para qué, está viviendo lo que vive, sino ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer por ti? Yo te sugiero esto. Si te parece, lo, ha, lo va a hacer o no. Hay gente que no vuelve. ¿Por qué no vuelven? Porque no se pueden hacer responsables de sí mismas. No sí. es fácil, no es fácil. Digo, y no me gusta decir la palabra que no es fácil, la frase no es fácil, porque la persona tiene que aprender a asumir su propia responsabilidad. Las respuestas y las soluciones no están en el otro el otro no me va a dar lo que necesito para estar yo bien, depende de mí. Y más con este tipo de, de, de, de terapéuticas es, es para abrir eso en la persona. Así es, es súper importante esto que dices, la toma de responsabilidad de la persona, de lo que va a hacer. Después de haber recibido la sesión, después de haberse hecho consciente de que estaba viviendo una vida que no era suya, del Exacto. para qué no querer tener pareja, del para qué no se le da el dinero, del para qué eh, no puede tener hijos. O sea, todo ese tipo de situaciones que está, están ahí en nuestro interior ya es de manera, como lo dices, consciente tomar esa responsabilidad y hacer algo distinto con nuestra vida. ¿no? Exacto. Hay una, una, un. Un objetivo, en, cuando yo realizo una sesión, un objetivo con el cual yo inicio es eh, hacer el árbol genealógico para mí es importante. Que la persona tenga la información de, sus, de los nombres de sus papás, abuelos y bisabuelos. Normalmente falla en los bisabuelos. Más bueno, hay, hay lugares donde puedo conseguir eso. Este, y si no, bueno, lo que se tenga. Eh, ¿Por qué? Porque... Las memorias, yo le llamo memorias, esas cosas que no nos dejan vivir, ¿verdad? Este, se heredan en grados diferentes. Yo le digo grados diferentes, ¿verdad? Esto nadie me lo enseñó, sino en mi experiencia. Es que tú tengas un vínculo con tu mamá, con tu abuela, pero sí la conociste. Un vínculo de, de traer algo de información de ellas, ¿sí? Más, las personas que ya no existían cuando yo nací, a veces me ponen el mismo nombre, a veces su fecha de nacimiento corresponde a mi fecha de nacimiento o su fecha de muerte, entonces ahí nosotros le llamamos que hay una relación al 100%, un vínculo estrecho al 100% de la otra persona, o sea, todo lo que vivió la otra persona yo lo traigo también. A esto le llamamos el síndrome del yaciente. Yo soy yaciente de esa persona, ¿qué implica? Pues que yo no sé si soy yo o estoy actuando, viviendo, sintiendo, pasando lo mismo que la otra, que la información que he recibido de la otra persona. Porque es al 100%, es como si la otra persona viviera en mí, pero no es de así de esa manera, es la memoria del 100%. Entonces, ese es el objetivo, buscar quiénes son tus yacientes. ¿Cómo me afecta ser o tener yacientes? Que mínimo tengo uno, más no es el único, ¿eh? Son muchos. Entonces, este, ¿cómo me afecta Precisamente en un desorden amoroso, no tener dinero, no sentirme bien por la vida. Es, decir, es que yo tengo todo, pero no sé qué pasa. Que siento como si no hubiera mi felicidad. No hay satisfacción. Sea, no hay satisfacción. Esa es la acción de un yaciente. Porque un yaciente, la palabra yaciente es que estés muerto, ¿me entiendes? Entonces es como si tú estuvieras muerto, estar ya, sí. o sea, ser o sea, yacido ahí, sí. ser yaciente. Entonces. Eh, y por eso no, mi vida no fluye, porque estoy influenciada por las cosas que he recibido de memoria de esa persona o de esas personas. Imagínate, son mínimo dos. Olvídate, o sea, y tenemos actitudes que me hacen ver a mí. Cuando llega una persona al consultorio, yo sé cuándo trae sientes fácilmente. Sí, tiene, hay, hay una lista, ¿verdad?, de, de, de actitudes que, con la cual identificas a una persona. Entonces, bueno, no le dices nada, simplemente buscas la información. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. A ver de dónde viene. Por ejemplo, un árbol en donde existe la situación, porque esto también, bueno, a mí en, en terapia de registros akashicos me ha sucedido y he sí. conocido personas, en donde el árbol... Son en la mayoría mujeres divorciadas, solteras, dejadas, o es, está el marido, pero pareciera que no existe el marido porque no lo toman en cuenta. Parecería como el mueble más de la casa y son puras mujeres, puras sí. mujeres en ese árbol y, este, y bueno, pues ahí nada más es como, como que tratan siempre de buscar la pareja, pero no se da. ¿Qué sucede ahí? Mira, yo he encontrado varios casos en los que la mujer es la fuerte. ¿Pero qué llevó a hacer que las mujeres de cada, o se quedan solas en viuda sí, y con a cargo de hijos y esas personas hacen cargo de todo? Más la historia original que llevó a, a, a esto, ¿verdad? Eh, he encontrado que son mujeres que fueron abandonadas y las deja, o que se murió de imprevisto la pareja. Uh -huh. Sí, y entonces yo puedo. Y esa persona se tuvo que hacer fuerte, sacó adelante a sus hijos, incluso hasta les dan este, estudios de profesionistas, de profesional. Entonces, esa mujer, entonces, ¿qué, qué se queda en, el, en, en la conciencia de ese árbol? No necesito un hombre a mi lado. Yo puedo sola. Uh -huh. ¿Y qué hago en mi comportamiento? O siempre, mmm, bueno, yo puedo sola y yo mi trabajo tengo una actitud más masculina, quiere decir, mi trabajo es de ser la, la gerente, de ser, si me explico, alguien así de con mucha, sí, como un hombre, sí, ¿verdad? Sí, sí, Por sí, lo sí. mismo. ¿Y qué, qué pasa en eso? Ay, los hombres no se te van a acercar, pero es también la memoria. La, tú puedes sola y tú necesitas un hombre, ese es, ese es el mensaje que tú estás emanando, pero los hombres no se te van a acercar porque no te llegan a los talones. Sí, ahí se vuelve como la canción de inalcanzable. Exacto. Sí, y hay personas, una vez una chica se dio cuenta de esto, dijo, bueno, pero yo sí quiero seguir haciendo su trabajo. Pues tú sabes hasta dónde, ¿verdad? O sea, y, y siguió igual, siguió igual, este, sin pareja, pero ya con la conciencia del por qué no puede tener la pareja. Uh -huh. Cada uh -huh. quien decide después que, sí, que ya, ya a tú eliges, ya uh -huh. teniendo la información, uh -huh. sabiendo de dónde proviene, ya tú sabes. Aquí nos preguntaban si haces eh, consultas en línea, sí. Sí. Eh, este, vía Meet de Google eh, sí. eh, te hace la consulta. Entonces, por eso, créanme que no hay problema. O sea, las fronteras no existen para esta situación. Enfermedades, por ejemplo, también eh, creo que eh, también es eh, algo que lleva la biodescodificación. Sí. Uh -huh. eh, más eh, aparte de lo que ya estamos platicando de, de las situaciones de pareja, situaciones de dinero, situaciones. Pero en cuestión salud... ¿Cómo abordas tú, por ejemplo, algún tema en específico? Fíjate que casualmente las personas que me llegan, me llegan más para un comportamiento, un desorden. Si sí vienen con su salud, por ejemplo, tuve una niña de, de, con, con resistencia a la insulina, que ahí va, va despacio, pero ahí va, este, de 12 años. ¿Y para qué? ¿Para qué tienes Bueno, son memorias. Sí, aquí la memoria que encontramos en el caso de ella era que este, su, su abuelo materno no era, fue abandonado sí, por su mamá y tuvo sus papás adoptivos que lo guiaron y todo eso, más su mamá no era hijo de ese abuelo, que después lo supo ahora que está más grande. Entonces esto, estas memorias, estos comportamientos le estaban afectando en la resistencia al insulina. Este más me he dado cuenta que el inconsciente no siempre sana, vamos a decirlo así, inmediatamente. Hay carpetas, y le digo yo, en el inconsciente que inmediatamente se quita. Por ejemplo, la de los huesos, articulaciones, músculos, todo eso se quita muy fast, muy rápido. Si damos con la carpeta adecuada, que a veces es solamente una, pero hay como la, la diabetes que son dos o tres carpetas y muchas historias dentro del transgeneracional, sí se aborda igual buscando las memorias porque todo es, este, está en el transgeneracional de sí. la salud, del comportamiento, del no estoy bien, todo está en el transgeneracional, Así antes es. nos decían que, que las, que las este, enfermedades eran heredadas, sí, sí son heredadas, pero es por una memoria, ¿de qué? De ese conflicto dramático que vivió la persona, y se fue y lo ha transmitido a la siguiente Y por eso hay mucha gente que tiene diabetes, diabetes, diabetes. Eh, sí, a, a, es, circula, eso ha es, sido sí. ya mucho, demasiado. La, diabético o sea, es así como que normal, es como sí. que escuchas y ya dices, ah, sí, ya. <risas> y no podemos hablar exactamente de una cosa eh, que está influenciando ser diabético porque la historia la tiene la persona. Depende de lo que me platique, cómo se sienta en su vida, qué le ha pasado en su vida, entonces vemos cuáles son las carpetas. Sí. Ah, con sí. las cuales uh -huh. Uh -huh. aquí me preguntan que por ejemplo eh, Martita Mayen nos dice si repetimos y tenemos conciencia de la causa se rompe esa memoria como lo decía hace rato si tú ya te, te das cuenta en ese momento sí ay es por eso entonces tiene que haber una reacción corporal es digamos neurovegetativa con la cual tú reacciones a esa conciencia que estás haciendo. Si no, sí. no hay cambio. Y la sí, segunda es que algo internamente. Sí. Bueno, yo de manera personal lo puedo describir. Sientes que algo internamente se rompe. Se, Exacto. Hace, sí, crack, hay hace algo crack. que sucede. Sí. Sí. Entonces. Y una. Y la otra es si tú sigues haciendo las mismas, teniendo las mismas acciones. Se sigue sintiendo, se sigue viviendo igual. Uh -huh, uh -huh. Sí, lo sigues perpetuando ahí. Sí, exacto. Sigues cayendo como en un círculo vicioso. Sí, ahí sales en el, mm -hmm. en el bucle del tiempo. Sí, esta, haciendo lo exacto. Mismo. Aquí nos preguntan, por ejemplo, eh, ah, bueno, Kat Mez nos dice que si también hay presencial, sí, tienes sí, que estar en Monterrey. En eh, sí. Monterrey, eh, con Aunque venga. Poder, hay, gente, pues, sí. hay gente que viaja, sí, es verdad. Sí, sí. sí, hay gente que ha viajado a estar ahí este, de manera presencial en Monterrey, entonces también puedes viajar eh, con todo gusto a Monterrey. Este, y por ejemplo, habla, eh, nos pregunta sobre la depresión. Uh -huh. La depresión, yo he encontrado que son yacientes. Mira, uh -huh. tuve una chica como de unos, no me acuerdo muy bien, pero era menos de 30, no, pasaditos 30 años. Y ella vino una sola vez. Ella me dice, es que después de que murió mi papá, yo entré uh, en depresión. Le digo así, o sea, se te activó la depresión. Claro, es muy normal porque se te acaba de morir tu papá, pero ahí ya tenía creo que dos o tres años y seguía en eso. Le dije, a ver, entonces hay un concepto que manejamos en psicosomática clínica que es los ciclos biológicos celulares memorizados. ¿Qué se refiere a esto? La edad que tiene la persona cuando se le activa cualquier síntoma, sí. la partimos a la mitad, a la mitad y la mitad y vamos buscando qué eventos ha sucedido en esas fechas. Por ejemplo, ella le empezó a los 30 años y ya tenía como 32, 33 y entonces le dije ya a los 15 años, ¿qué se vivió en tu ambiente familiar? Y así me la fui llevando. Había puros eventos de muerte en la familia, uh -huh. pero ella como nada más, estaba de alguna manera en su familia, no la vivía tan fuerte, por ejemplo, la muerte de un hermano de su mamá, de otro, de, de su abuelita, que fue como a los 15 años o algo así. Porque si yo parto 30 a los 15 a los 15 tuvo un evento, a los siete y medio tuvo otro, y a los cuatro y pico tuvo otro que absorbió de la familia. Entonces, este, eran puras duelos bloqueados. Hmm. Y entonces a ella se le activa cuando realmente vive, ¿sí? Sí. El dolor de una pérdida, más el, todos los que traía acumulados de su ambiente familiar. Ajá. Desgraciadamente ya no vino, pero igual y pienso yo que ya lo superó. Ajá, ajá. Más wow. No estoy segura, ¿verdad? Pero... Sí. Ay, aquí nos están preguntando también este, de temas de alergias. ¿Qué sucede sí. cuando te llenas como de ronchas y sí. todas estas situaciones que de repente ese, dice mi maestro Salomón selam dice las alergias no existen y, y hay un libro y sí, en realidad lo que existe es un conflicto emocional que, que está relacionado con ese alimento o esa semilla ese polen con el que vivió que estaba en ese ambiente cuando le sucedió el conflicto, te voy a platicar uno, un, una historia que viene en ese libro de las alergias no existentes Está una pareja, fueron a cenar y el muchacho, que ya tiene muchos años de estar juntos como pareja, le va, le, ya es en el postre que piden algo con fresas, ¿sí? le da el anillo de compromiso para casarse después de muchos años. Ajá. Y la chava le dice que no. Ah. Sí. Ajá, okay. ajá. En ese momento no te da la alergia. Sí los alimentos, el ambiente en el cual estás viviendo si hubiera sido en un parque donde los árboles están soltando semillas o donde hay polen en el ambiente a lo mejor hubiera sido con el polen pero en este caso era con el postre de fresas sí. y pasó el tiempo a él no le dio nada de eso pasó el tiempo, conoció a otra persona este, fueron, a, fueron a a su casa de la, de la muchacha y se están comprometiendo o ya se habían comprometido y cenan con algo con fresas de postre. Y ahí se fue inmediatamente al hospital. Con este ejemplo queda muy claro cómo el alimento o a lo que le tengas alergia es el conflicto, sea tuyo o sea de tu madre cuando estás en el proyecto sentido o de tu ambiente familiar. Se sí, absorbiste, yeah, absorbiste por una incorporación emocional. Ok, muy sí. bien. Pues es que es tan profundo y tan interesante este tema. A mí me encanta, la verdad es como muy apasionante para mí el, el ir descubriendo todo esto que el subconsciente ahí nos está mostrando eh, cada vez más y cada vez más. Y creo que este tipo de terapias ya es como... Algo normal ya que nosotros tenemos que incorporar a nuestra vida, que ya okay. es algo que, que tenemos que realmente integrar porque está como que muy separado ver como la parte biológica de nuestro cuerpo, de cómo se enferma, por qué se enferma y demás y las emociones se atienden. En otra, en otra situación, ¿no? Entonces, sí. eh, pues ya ve con un psicólogo, ve con un terapeuta para que atienda tus emociones, pero realmente el integrar la parte física con la parte emocional ayuda a que las personas tengan un progreso muchísimo más eh, importante, o sea, dan... Avanzan bases. más rápido. Sí, exacto, avanzan sí. más rápido sí. en todas las situaciones que vayan presentando. Sí. Eh, Rosy, por favor, compártenos eh, tu número celular para que puedan sí, claro que eh, sí. contactarte. Claro que sí, es el 811-244-9692. Ok, o nuevamente, por favor. 811-244-9692. Ok. Aquí, si estás en Ciudad de México, agrégale nada más el más 52 al 52. 811 y ya. Eso es todo. Sí. Y de todas formas, yo les voy a dejar publicada la información de, de Rosy para que eh, ustedes la contacten y puedan tener una sesión con ella. Y bueno, pues les ayude. Eh, vamos a ver por acá. si sí, Aquí ya nos están preguntando más. Eh, sí. Ah, por ejemplo, ¿qué pasa con los eh, personas que nacen, eh, que son, eh, ay, hace ratito tenía el nombre, que autista. tienen alguna, este, Asperger o el otro, autista, ¿se autista, autista. Sí. autista, ¿qué sucede Mira, con los autistas? Sí, hay una memoria para la cual naces así, uh -huh. y labios leporinos, ¿sí? Por ejemplo, uh -huh. la, porino, que, o sea, la característica del, del síndrome te va, de, te va a decir qué es lo que la historia que vas a buscar en el, en el árbol. Por ejemplo, un Down, un, un, un, un niño con síndrome de Down, ¿sí? este, con trisomía 21, ¿Qué característica tiene ese niño? La principal. Uh -huh. Da, viene, son muy amorosos. Sí. Muy amorosos. ¿Qué es lo que el árbol no ha tenido? Amor. Y necesita el árbol amor. Y viene un síndrome de edad. ¡Wow! El autista. ¿Qué hace el autista? No visual, no, no te mira, no habla, no se comunica. ¿sí? Eso es todo lo que hay en el árbol. Entonces viene a manifestarse de esa manera para, es como un corte, ¿sí? O sea, de esa manera el árbol sigue vivo con ese tipo de, de corto con eso, o un accidente también. Uh -huh. Un accidente, o un, el suicidio también. Sí, o sea, sí. Viene ahora, a ser un corte. ahora se ve mucho, ahora, ahora han estado hablando mucho sobre los suicidios en adolescentes. Uh -huh. se, ha, se ha visto más eh, que ha subido eh, la situación de suicidios en adolescentes. También lleva otro conjunto en cuanto a cómo han sido criados los jóvenes de esa edad, que es bien diferente a los de la generación anterior y así, ¿verdad? O sea, tiene que ver mucho si los padres estuvieron presentes, ¿no? Si estando, te suicidas, se suicida alguien. Uh -huh. sí, ahora trayendo memorias, pues aparte le agregamos mucho más. Claro, claro. Sí. Situaciones de alcoholismo, drogadicción. Eso tiene que ver con la madre. Mi sí. relación con la madre. Uh -huh. Tengo que solucionarla. Uh -huh. Es no el nada grado nada. de toxicidad que existe de la sí. relación entre madre e hijo. y Sí, y... nada más que es cuando yo estaba pequeño. Necesité de mi madre, no estaba como yo quería. Porque siempre queremos más, ¿sí? Siempre sí. Queremos que, Siempre queremos que, más comparado con el hermano, por ejemplo, o que mi mamá tuvo que irse a trabajar y me, y me quedé solo. Ahí ya, ya hay una, una cuestión, ¿sí? Uh -huh. bueno, son muchos detalles. Te digo, la historia la tiene sí, la sí, persona. Sí, sí. Claro, claro, sí. sí. Pero vamos a sí. buscar carpetas en relación a... Sí, estamos hablando a grosso modo, o sea, sí. esto no es eh, algo definitivo como sí. dice Rosy, hay que buscar en tu árbol de dónde la viene la información la historia eh, a lo mejor el bisabuelo también por ahí este, tuvo problemas de alcoholismo y ahí está otra vez representado o sea ahí sí, hay exacto. que ir viendo de dónde de dónde viene eh, voy a ver a ver qué más nos están preguntando sí. dice Angie dice hola bonita tarde Rosario Rodríguez dice en dónde estudiaste cerveza alguna en Ciudad de México de, ah bueno aquí nos está preguntando que de tu Primera, pero Angie puedes tomar la terapia eh, de manera virtual. Eh, virtual, o sea puedes hacer tu cita eh, de manera eh, online, ella trabaja perfectamente eh, de esa forma, les digo que yo tomé esa terapia. Hay otra terapia que ahorita vamos a mencionar, nada más si no es que nos hacen otra pregunta, dice gracias, dice me hace sentido ya eh, lo que le respondiste a, a Martita, dice Fabet Shai, dice y en cuestión de dolores de cabeza, ¿cuál puede ser el motivo? Eh, Todos las, las, los síntomas que nos den Siempre tienen que ver con un conflicto emocional que se expresa en mi biología. ¿Sí? Entonces, cada parte de mi cuerpo tiene un mensaje. Por ejemplo, si, si me duele la cabeza, en el léxico general del inconsciente colectivo, ¿quién es la cabeza o quién representa la cabeza? De, la, de, la familia. De, donde sea, de donde sea, de la familia, del jefe, del esposo, si eres mujer, ¿sí? o de, hasta de un hijo, ¿eh? varón, pero siempre está relacionado con un hombre. Entonces tendríamos que buscar la historia, ¿de acuerdo? De, sí. de, de qué está viviendo esa persona en relación a esto, más hay diferentes tipos de dolor de cabeza, que si es migraña, que si es neuralgia, que si, que si de atrás, etcétera, etcétera, que tendríamos que ver también ese, ese aspecto. Ok, pues ahí está también eso, está interesante también. Les pido por favor que vayan compartiendo este programa. Por favor, compártelo en tu muro, compártelo en WhatsApp. Este programa también les recuerdo que se va a quedar grabado y se va a subir en el canal de Margarita Mercado. Así que eh, también ya después vas a tener el link para que lo puedas compartir con los demás. Y pues tengas esta información tan valiosa que digo, ahorita estamos hablando a grosso modo de muchos temas, pero la verdad es que hay que ir a la raíz de la raíz de la raíz y eso ya se, se, da, se da en cada árbol o sea, la información de cada árbol, eh, pero es de verdad súper, súper, eh, esta información es muy valiosa. Aquí me viene una pregunta y que desde ayer eh, pensé en hacértela. Situaciones de COVID, que ahora no, es esta, al 2 por 1 2 <risa> <risa> por 1 en COVID, ¿Qué, ¿qué sucede? O sea, ¿qué les pasa a esas personas que, que contraen el bicho? Mira, hay una historia, como dice Enrique Correa, una historia detrás de la historia, ¿sí? Primero. Segundo, ¿qué pasa cuando es un virus, el que sea? Ajá. Primero bajas las defensas, si no, cualquier microorganismo no te ataca. Vamos, de atacar entre comillas, porque algunos microorganismos, los microorganismos no atacan. Nosotros permitimos que a, abunden en nosotros, ¿sí? ¿Por sí. qué? Porque hay un estado en mi biología en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma, vamos en mi espíritu, que hace que baje mis defensas. Para mí tiene que haber un conflicto biológico para que me dé cualquier infección. Por eso algunas personas les da y otras no les da. Uh -huh. Algunas personas se mueren porque ahí le agregan el miedo sí, y toda la información que hay en el, en el inconsciente colectivo de lo que está provocando el COVID. Uh -huh. Que es mortal o que te va a infectar, que no puedes salir. El hecho de que te aísles y todo eso te afecta más que si no te aislaras. Porque te bajan malas defensas porque estás solo. Eh, piensas que te vas a morir, que estás con tus propios pensamientos. Entonces ahí se incrementa la posibilidad de que te vayas bien fácil. Y, sí. y, y, y la cosa es que tienes que vivir una, un conflicto biológico. O sea, un conflicto emocional para que te afecte en tu biología. Sí, o sea que previo al COVID, su, debiste haber vivido un shock emocional. Emocional, exacto. Algo que sucedió, algo que te impactó sí. bajó tus defensas. Que viviste sola, viviste. que no lo pudiste compartir para poder que tu estado físico, ¿sí? Se haya disminuido en, en tus defensas y el, el virus está donde sea. Cualquier virus, ¿eh? Cualquier bacteria, cualquier hongo. Sí, y hay unos hasta más letales que ese. Exacto. O sea, exacto, ¿no? exacto. también por ahí nos están, nos están llevando. Exactamente. A ver, dice, hola, buenas tardes. ¿Por qué siempre en lo personal me busco solo para solucionar problemas y después hablan mal de mí? Dice, y no se enojan y me dejan de hablar. ¿Eso a qué se refiere? Dice. Aquí una pregunta. No, realmente no entendí. Pues dice como que ella trata de ayudar a los demás, eh, ah, ya. como que ella ayuda a todo el mundo y ya después le pagan mal, o sea, como que ya no le eh, ya no le corresponde el, el favor, después hablan mal de ella y ya. Ahí. Mira, cuando tú andas eh, siempre ayudando a los demás, pues por un comportamiento y una creencia de que así tiene que ser porque así nos enseñaron, más hay una necesidad inconsciente. Puede ser falta de reconocimiento o que me reconozcan, que me amen, que me quieran, que me apoyen, que me apapachen, que me que tengan afecto hacia mí. ¿sí? Y entonces yo me, siempre ando así. Cuando yo aprenda a reconocerme yo como soy, como quiero ser, como me gusta sentirme, a saber quién soy, este, eh, cómo hacer para sentirme mejor. Y cuando yo me dé el afecto a mí misma, que me valore, ese día ya no va a pasar lo otro. Así es. Problemas ya, ya último, casi ya para cerrar, porque ya, sí. ya es lo último. Ya estamos 12.50, ya nada más sí. para despedirnos. Vuelvenos a repetir, por favor, tus datos, cómo podemos localizarte. Ya sabemos que de manera virtual o puedes ir viajar a Monterrey o, o si estás en Monterrey, pues adelante, puedes ir a visitarla. Eh, Danos por favor nuevamente tu número, Agreguemos más 52 si estás en Ciudad de México o en cualquier otra parte de, de este, del país, agrega más 52 y el número por favor, Rosy. Muy bien, mi, mi celular es 811-244-9692. Ok, muy bien, gracias. Un tema que no, he, no hemos preguntado, pero yo leí ahí que eres tu experta en eso y es en la situación del peso. ¿Por qué subimos de peso? ¿Por qué bajamos de peso? ¿Por qué nos cuesta tanto bajar de peso? Sí. Subimos muy rápido. O sea, ya. Eso sí. Fíjate. En dos, tres sentados, ya. ya tres sé. kilos. Mira, es algo que no es, como lo mencioné hace rato, de una sola carpeta. A solucionar que esté en el inconsciente. Hay 64 posibilidades descubiertas por, por el doctor Salomon Selam en relación al aumento de peso. Vamos a decir, lo que siempre se han dicho, el síndrome de abandono, que haya, tengas un síndrome de abandono cuando naciste, cuando te sientes y todavía sigues igual, pero no es la única carpeta. La falta de protección, lo hormonal, traer un yaciente, el peso de un yaciente, hay muchas carpetas y eh, es algún tema con el que yo siempre me ha pasado, ¿sí? Este de aumento de peso, vuelvo a bajar. Y luego, ayer precisamente me trabajé otras carpetitas por ahí que encontré que no me había dado cuenta, que puedo dar fácil a encontrarlas porque con algunas cosas tengo que asistir con algún compañero mío, ¿verdad? Este, no siempre te puedes acompañar solo. Entonces, te digo, la falta de protección, por ejemplo, la mayoría de, en, un, en un grupo que yo estuve de, de, de, de, de estudio, la mayoría tenía falta, eh, que no se sentía protegida en su ambiente familiar. Y entonces, ¿qué hace un, un animal, vamos a decirlo así, cuando está en peligro? Se expande. ¿Sí? Ajá, sí, como sí. El, se eriza, ¿no? Por ejemplo, se eriza, como los, los se expande, gatos, los perros. Se vuelve gatos. más grande, sí. eh, ya sea porque se eriza o ya sea porque sí. se vuelve más robusto. ¿Y para Ajá. qué? Para que le tengas miedo. Los osos sí. se paran de patas. Exacto, es sí, lo mismo. Sí, sí, sí. Ajá. Y esa es una de las carpetas. Y la mayoría estaban, de las dos personas que estábamos ahí en ese, en ese, en ese curso, este, era, era lo que más factor común había. Más es, una, es un solo detallito, ¿verdad? Cada quien tiene su historia. Sí. Cada quien tendremos que así desmenuzar, pero eh, muy, muy, muy, a, muy a fondo. ¿Cuál es el origen? En cada quien. Sí, fíjate, me hiciste recordar que hace muchos años yo eh, estuve igual en un curso de, de sobre para que tú hicieras conciencia en que andabas mal para poder bajar de peso y ahí eh, fue una mujer que tenía obesidad mórbida, o sea, uh -huh. ya, ya era demasiado este, su peso uh -huh. y eh, descubrieron que tenía demasiados yacientes o sea, cargando con ella. Demasiados, o sea, sí. era una cosa impresionante de, de yacientes que, sí. que esta mujer cargaba en ella. Y casi siempre hay un número, el, los kilos que tengas de sobrepeso, que tiene que ver, de muchas veces, ¿sí? Con el año en que murió la persona de alguno de los yacientes o los años a los que murió, ¿sí? etcétera, etcétera. Uh -huh. Es cuestión de buscarlo en las fechas. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Paros cardíacos. Paros cardíacos. Es, es lo mismo. Hay que preguntar, hay que ver para qué sirve fisiológicamente ese órgano. Uh -huh. Para qué sirve el corazón. Para, para transmitir bombeas. toda, bombear la sangre. ¿Y quién es la sangre? La vía. El, okay. O sea, ¿qué significa la sangre? Cuando decimos es que es, ese, ese es de mi sangre. Está hablando de mis seres queridos, de lo que yo. ¿sí? Entonces, si se detiene el corazón es porque algo está pasando en mi familia. ¿sí? Algo, algo no he tenido del amor, vamos a decir amor, ¿sí? en relación a, a, a un ser querido que yo quiero tener, que llegue, que venga o que nunca está conmigo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Uh -huh. Okay. pero te digo la historia la tiene la persona sí, claro, por supuesto por ah, ahí. bueno, la, la persona que ya le da el paro cardíaco ya se nos da, pues ya después <risa> pues, lo ¿sí? entendemos, bueno, así <risa> me pasó con uno familiar. lo entendí resolvió de alguna manera tener a la persona que, que siempre deseaba tener a su lado y le dio paro cardíaco fulminante okay. falleció wow bueno, pues ahí está. Y digo, y como este hay N cantidad de temas, porque Uf, de verdad sí. es muchísimo, digo, ya cada quien tratará su tema a su tiempo. Eh, voy a saludar aquí a sí. Marisol Morales, nos dice buenos días, gracias. Eh, Doctora Claudia Gloria dice la mejor, dice este, <risas> Rosy es la mejor y yo también comparto eso, la verdad, sí. Alejandra eh, García eh, nos pide que mandemos saludar a ah, Erika, saludos Erika, este, que ahí anda también viendo. Eh, nos dice aquí también temas de menopausia. Ya, último, último que les vamos a dar porque ya, ya vamos a cerrar el programa. Este Temas de menopausia y que Mira, no lo sienten o, o que sí lo sienten. O. Bueno, cuando te, cuando te afecta, pues es un desajuste hormonal, ¿verdad? Pero ¿para qué haces un desajuste hormonal? Creo que la mayoría de las mujeres así lo pasamos. Tiene que ver con la historia transgeneracional. Sí, depende de las dramas que se hayan vivido en relación, por ejemplo, las personas que les, les da la menopausia muy jóvenes. Uh -huh. Pues hay una memoria para no ser madres. Uh -huh. Es una memoria de reparación. ¿sí? Uh -huh. Y pues tendría, te digo, la historia está detrás de la historia de la persona. Claro, claro, por supuesto. Pues y ahí. también tiene que ver algo así de cómo estoy yo conmigo misma, ¿verdad? O sea, si yo estoy bien emocionalmente, no me, no me va a afectar, no voy a desequilibrar mi química corporal en ningún aspecto, porque hay un desajuste hormonal y tiene que ver con las hormonas de, de oxitocina, serotonina, todo eso, aparte de las, de las este, biológicas de, de, de, para tener hijos, ¿verdad? que se nos está yendo, se nos está yendo la, las hormonas, eh, se me olvida cómo se llaman. Este, relacionadas con el ser mujer. Sí, claro. Uh -huh, uh -huh. Ok, bueno, pues ahí está esta información. Luna Barrete te felicita y dice gracias por la enseñanza de hoy. Me quedé con ganas de aprender más. <risa> Podemos estar todo el día hablando de lo mismo. La verdad es que sí, porque todos los temas son súper interesantes del poder hacer todo esto, pero de verdad vale la pena que ustedes hagan eh, una cita con Rosy, eh, que lleven sus temas a trabajar, eh, les da una perspectiva totalmente distinta de todo lo que ustedes vienen viviendo y bueno, pues ya ahí está, nueva información para ustedes, abriendo el año con eh, información eh, importante para ustedes y que bueno pues ahí está, seguir el camino de la sanación, de la conexión con uno mismo gracias Rosy por haber aceptado esta entrevista muchísimas gracias por, por participar en, en Almas en Conciencia, gracias por, por haberte permitido <ríe> haberme permitido este, a, hacerte esta entrevista, muchísimas gracias muchas gracias eh, a ti nos despedimos claro y que sí. bueno pues eh, espero que en algún momento más podamos volver a tener otra entrevista. O nada más avisa <ríe> Y con todo gusto, a lo mejor ya después vamos tratando temas en específico, que nos más mande específico. sus preguntas y ahí por ahí podemos ayudarles un poquito. Claro. Pero bueno, sea. pues muchas gracias, Rosy. Muchas gracias. Y nos vemos el siguiente jueves, recuerden, eh, programa de respuestas de ángeles y de sus maestros y guías. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bye bye. Bye.